Inmaculada, nos va a montar otra bici Mira, es una de ciclófono Bueno, el calima, el deseado este, este invierno en las carreras de ciclocross estuve esperando, digo, a ver si viene el calima, a ver si viene el calima. No vino el calima. En todas las carreras de ciclocross no vino el calima. Y ya en enero cuando se habían terminado, me cogió y me llegó. Además las bicicletas de tanto de ciclocross como de gravel son muy versátiles. Las puedes utilizar para ir por la carretera, las puedes hacer para hacer montaña suave y yo por ejemplo este verano estuve con jesús de borja ahí en la playa y estuve con la de ciclocross y salimos por ahí con la por carretera estoy suave estoy ves precioso. luego hay detalles de luego te dicen yo no entreno ¿qué? pero si esto es de la piscina de ayer los bañadores que justamente van hasta, ¿Que sí, que sí, hasta esta sí. parte ¿sabes? hasta esta bueno, parte claro. Bueno, este cuadro lo voy a montar con el DI2 Tanto con el GRX de manetas como con el cambio XT DI2 de 11 velocidades atrás Entonces, eh, cuando montas un DI2 lo primero que hay que hacer es tener bien claro por dónde vas a meter las, los cablecicos ¿vale? Los cablecicos del DI2 son esto, que son cabezones, como si fuera un, una funda de cambio Entonces, esto de Conor me cachis... No lo tenían previsto el montar este, esta bicicleta con el electrónico Ahí no entra el cable Y por aquí sería el del freno Que ese sí que entraría perfecto Pero este otro tampoco porque ahí lleva el tope Entonces no lo vamos a tener que cargar A ver si no rompo nada y no me caigo por la ventana Cómo me, cómo me mola Esto es el trabajo del mecánico. Tres brocas más tarde. Cuando haces esto tienes el culo un poco preto. Perfecto. Ole. Bueno, pues ya tenemos el cuadro preparado para pasar los cables electrónicos por dentro. Se me ha olvidado traerme la herramienta para pasar los cables. Entonces al tuntún. Me preguntaba el otro día Bruno Garcés que cómo había hecho para meter los cables sin, sin guías. Pues bueno, con paciencia y con saliva. ¿Qué se te está <risa> <Ahí va. risa> ¿Te mí? <risa> Está guay Después de pasar los cables Ponerles un poquitín de cinta aislante ahí Para que no se te cuele Ya me ha pasado dos veces Ahí, olé, perfecto Bueno, el cable Si fuera suelto por aquí dentro Haría todo el rato ruido Entonces, venden Vendemos Estas pequeñas bridas de Simano, Que vienen muy bien empaquetadas Que será por bolsas Luego dicen del plástico del mar Madre de Dios Entonces estas brídicas Lo que hacen es un poco de cuerpo aquí dentro Para que no suene el cable Ahí Y las coloco Ya lo más arriba que se pueda Hasta Una Una hacia un lado Otra hacia el otro Luego por dentro se van a mover por donde quieran Pero por lo menos ahí ahí y aquí más vale que sobre que no que falte vale, con esto, suficiente la batería va a ir dentro de la tija de sillín vale, entonces hace falta un cablecito que vaya desde la batería hasta aquí abajo que será una conexión material de alta calidad una abrazadera de tija de sillín de KCNC tornillo de titanio y rosca de aluminio ole una pequeña gomica De estas gomas hay de diferentes tamaños Para según diferentes tipos de tija de sillín Y si entra duro, saldrá duro también Ahí. ¡Ole! Ya está puesta Vamos a hacer la prueba Bueno, esto dentro Grasica de carbono en la tija de sillín Más vale que sobre, que no que falte ay Ha salido por aquí abajo el cable. Cuando saque la tija de sillín, hay que tener cuidado de no pegarle un estiro y... y cogerlo todo. Y atrás le pondremos este cable de aquí por fuera. ¡Ah! Bueno, ahí lo vamos a tener: el cable que viene de la tija de sillín, esto para allá, el cable que viene de la tija de sillín, el cable que viene del, tía, del tubo diagonal y el cable que va al cambio trasero. Entonces le ponemos aquí el conector y esto lo vamos a poner el que viene de la tija de sillín irá por aquí con este y este por aquí y este por allá. Y habría que haber utilizado la llave de si mano, pero oye que es como es fácil, pues vamos aquí para que se vea cómo se queda ahí limpio. Perfecto, aquí no va a molestar para la caja pedalier, para nada. Ya había puesto la cazoleta para asegurarnos. Seguimos con el montaje de la calima. Eh, yo no he sido nunca muy amigo de, las, de los manillares integrados, pero un día viendo... vas a repetir? Yo nunca he sido muy amigo de los manillares integrados, pero en un vídeo de Tommy Miser del año pasado Hablando sobre la bicicleta de ciclocross, comentó que él utilizaba manillar integrado por el tema de que si pillas un bache de ciclocross, con un manillar de los normales, te puedes girar el manillar sobre la potencia y se te puede ir para abajo. Y sin embargo, con un manillar integrado, eso no pasa. El problema es que los manillares integrados integrado valen una pasta. Pero por suerte conseguimos de oferta. ¡Ahí ¡Mira, mira qué manillar más guapo! Y mira, mira, mira, mira cómo queda la bicicleta. ¡Ole! Abajo del todo, arras. Ahí está Todo esto queda horrible Esto lo, lo cortaré Cuando vea que ya la posición es buena Que no tengo que subir y bajar Ya se coge y se corta ya justo Pero siempre me, deja, me gusta dejar Medio centímetro para por si acaso Algún día me duele la espalda y me lo tengo que subir ¿Qué pasa pues? Bueno, hoy estoy un poco mejor Ayer me dolía un poco la cabeza Vamos a seguir aquí con el montaje de la de la calima, que la tengo ya a puntico caramelo. Bielas, en eh, la temporada de ciclocross de este año pasado estuve utilizando un plato de 34. La verdad que fui con un desarrollo muy bien, ni me faltó ni me sobró. Pero, eh, bueno, para montar aquí en esta otra bicicleta le voy a poner un plato de 38 dientacos. Vamos a, a quitar el plato de aquí. Ay, Este sistema de Shimano A mí me gusta un poco más que el de Ram. El de Ram tiene tres, tres tornillos pequeños y el de Simano, sin embargo, lleva aquí una tuerca con un montón de pasos de, de hilos. ¡Qué cachis! Eso es. Sacamos la torquetica y quitamos el plato. Y ahora lo cambiamos por el 38 de Massive. wow Pedazo de plato A ver, ¿esto para la derecha o para la izquierda? Ah, sí Me ha costado menos, eh, que cuando hice el unboxing del Shimano XT Hay que utilizar un torque de 174 newtons por milímetro ah, Ojo. Y para que la mujer no se queje de que le he dejado en su bicicleta sin bielas Pues le he comprado unas bielas Shimano SLX es prácticamente lo mismo que llevaba yo, pero esta pesa 30 gramos más ¿Plato al lado o plato redondo? Realmente la diferencia es poquica. En montaña sí que yo he notado mucha diferencia cuando subes con muy poco desarrollo y muy muy muy atascado Sin embargo, en otras disciplinas como el ciclocross o la bicicleta de carretera Siempre las, las subidas son un poquitín más suaves y siempre tienes algún piñón más para meter Entonces no vas tan, tan forzado como podrías ir en algún repecho de montaña entonces me va a dar un poco igual El redondo que el ovalado Sí que en carretera, ahora que me he puesto los platos ovalados Noto un puntico más Como que voy un poco más suave Pero la diferencia es mínima No voy a ganar, ni voy a perder carrera Ni voy a ser más bueno, ni más malo Ni me van a doler más, ni menos las rodillas Es, es un poco... Pues el eso El que no estás ahí el eso ya.